Zuluaga dijo que teníamos que estar preparados para cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Amelia, es que si, si dejaron salir la línea de la clínica no es porque estuviera bien Es porque no había nada más que hacer Se va a poner bien No importa lo que haya que hacer Camila, ¡Cami! ¡Cami! Sofía, voy a ir por Camila. ¿Qué? Nadie se puede dar cuenta. Solo te lo cuento a ti porque tú eres mi compañera de misión. Pero, ¿y si te pasa algo? Sophie, ¿ya no crees que tengo superpoderes? Es que papá dice que puede ser peligroso. Sophie, siempre ha sido peligroso, pero nunca nos ha pasado nada ¿sí? Cami... Cami, necesito que cuentes que a salga y salgas a la puerta. Voy por ti, bueno. Alejo, no. ¿Para dónde van? Les hice una pregunta. ¿Para dónde van? Les dije muy claro que nadie salía de esta casa sin mi permiso. Pero papá, es que Camila necesita ayuda. ¿Y tú la vas a ayudar? Sí. Alejandro, la situación está demasiado peligrosa en este momento y no podemos correr riesgos Pero parece que yo soy el único que entiende eso en esta casa ¿Y dónde está Melia?